Yo soy de la pública. La escuela que quieres crear, cercana, tecnológica e investigadora, excelente e integral, multilingüe, inclusiva y plural, transformadora. Yo soy de la pública. Preinscripciones en educación infantil y primaria para el próximo curso del 7 al 11 de marzo. Infórmate en preinscripcion.navarra.es. Gobierno de Navarra. Nafarroakobernua.